Histia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Verbo hecho carne en María siempre virgen, permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. espíritu. Feliz Navidad. Hoy es un día de felicidad, de alegría para todos en la situación en que nos encontremos, porque el Señor ha nacido y siempre nos trae un mensaje de alegría. Él es el Salvador, siempre nos rescata y nos salva, nos sana, consuela nuestras aflicciones, cura nuestras heridas. Por eso comenzamos nuestra celebración reconociendo que somos pecadores y pidiéndole perdón. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano. Señor, Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad. Del Padre, que haces de nosotros una sola familia. Señor, Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Dios Todopoderoso tenga piedad de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén Dios nuestro, que admirablemente creaste la naturaleza humana y de modo aún más admirable la restauraste, concédenos participar de la vida divina de tu Hijo, como Él compartió nuestra condición humana. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación y dice a Sión: Tu Dios reina, escucha, tus centinelas levantan la voz Gritan todos juntos de alegría, porque ellos ven con sus propios ojos el regreso del Señor a Sion. Prorrumpan en gritos de alegría ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo, Él redime a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han, han contemplado, contemplado el triunfo de nuestro Dios. Canten al Señor un canto nuevo, porque él hizo maravillas, su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Canten al Señor con el arpa, y al son de instrumentos musicales, con clarines y sonidos de trompeta, aclamen al Señor que es Rey. Los confines, los confines de la tierra, la tierra han contemplado, contemplado la, la victoria de, de nuestro Dios. Dios. Lectura de la Carta de los Hebreos. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Así llegó a ser tan superior a los ángeles, cuanto incomparablemente mayor que el de ellos es el nombre que recibió en herencia. ¿Acaso dijo Dios alguna vez a un ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿Y de qué ángel dijo, yo seré un padre para él, y él será para mí un hijo? Y al introducir a, a su primogénito en el mundo, Dios dice, que todos los ángeles de Dios lo adoren. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ha amanecido un día sagrado. Vengan, naciones, adoren al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra.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 nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. En este día de fiesta acepta Señor este sacrificio que nos reconcilia plenamente contigo y contiene toda la alabanza que el hombre puede ofrecerte.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 Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, lleguemos al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar, I'm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 Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte.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 Extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, con mi hermano Luis Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.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 I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 Oremos. Dios misericordioso, hoy nos ha nacido el Salvador del mundo. Te pedimos que así como nos ha hecho hijos tuyos, también nos haga partícipes de su inmortalidad. el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que en este día gozoso de la Navidad descienda sobre cada uno de ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias, gracias a Dios. muchacho humilde de Palestina ser tu madre